Hola, soy Elizabeth Mar. He trabajado en el ámbito de la energía por más de 20 años, pero en especial con los biocombustibles, por 10 años. Lo interesante de hablar de los biocombustibles es cómo cambia completamente eh, la visión de lo que es el mundo de la energía con respecto a los combustibles fósiles al introducir a lo que es el sector agropecuario al mundo de la energía era darle al sector agropecuario un nuevo matiz energético, bueno, más que matiz energético, un matiz económico, donde además los países que no contaran con este recurso fósil pudieran contar con ese tipo de materias primas, porque la mayoría de los países contamos con lo que es el sector agropecuario. Y otra cosa importante de los biocombustibles es que, por ejemplo, cuando ustedes hablen de solar, eólica, aún de la misma nuclear, estarán refiriéndose básicamente al sector eléctrico. Pero cuando ustedes hablen de biocombustibles, se van a referir a una gama completa de energéticos que pueden usar ustedes, tanto para el transporte, como para calefacción, como para cocción, y aún para la producción de electricidad. Y ahora que estamos hablando de una nueva economía para la producción de hidrógeno. Pero ya enfocándonos más a lo que es la parte del sector aéreo y la producción de bioturbocina o biojet, eh, en este caso vamos a hacer toda una planeación para saber si con lo que contamos podemos reducir nuestras emisiones. Hay que recordar que el sector aéreo tiene como meta reducir sus emisiones y la única forma de lograrlo es aplicando la producción de biocombustibles. Se conocen muchas tecnologías... Vamos a ir evolucionando al ritmo de las tecnologías en esta planeación que ustedes van a ir a estar viendo, porque empezamos en 2020 y acabamos en 2050. Vamos a ir evaluando qué tan factible es que entre la tecnología, pero no todo es tecnología. También tenemos que hacer una evaluación económica para saber si esa tecnología la podemos este, traer y es económicamente viable. Pero además, si la gente va a estar dispuesta a aceptarla, hay que recordar que en el caso de México tuvimos un enfrentamiento porque se hablaba de que el maíz se estaba ocupando para la producción de combustibles. Entonces también tenemos que buscar esa aceptación del público y hacer otra vez una evaluación para saber si realmente estamos reduciendo las emisiones. Ustedes van a encontrar todo esto en este artículo que está hecho con una planeación para que ustedes identifiquen dónde están los puntos de inflexión, dónde tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer y cómo vamos a hacer para llegar. A ese punto que tanto estamos buscando, que es una economía de carpajo en Japón. Pues muchas gracias.